En este sencillo tutorial vamos a ver cómo exportar desde eh, nuestro eh, gestor de préstamo bibliotecario de la Biblioteca Universidad de Sevilla a Mendeley. Para ello nos vamos a, eh, el formulario de solicitud general y accedemos al servicio con el UBUS. Vale. Una vez que accedemos... En este caso vamos a ir al estado de mis peticiones para acceder a cualquier referencia que son. Por ejemplo, vamos a pinchar en esta primera y es muy fácil porque directamente tenemos el botón de exportar a Mendeley. Hacemos clic aquí y como vemos nos sale realmente la funcionalidad del web importer. Hacemos clic en la autentificación. Y nos logueamos en eh, nuestra cuenta de Mendeley. Vale, una vez que nos logueamos, hacemos clic y nos sale, igual que en cualquier fuente de información, que nos hemos autentificado correctamente. Y si queríamos queremos continuar salvando la referencia, decimos que sí. Y vemos que nos sale eh, ya la referencia. Eh, incluso con la posibilidad de descargar el PDF para incorporarla a nuestra versión de escritorio. Le damos a Save, a guardar. Y si queremos, ya tenemos aquí el tick verde, por lo tanto ya se ha hecho el proceso. Vamos a decir abrir en Mendeley. Vale, eh, le damos otra vez a eh, el acceso, vamos a quitarle, le damos a perdón, que me he equivocado, le damos a loguear, ¿Vale? ahora ya se nos abrir la versión escritorio y vamos a comprobar nuestra referencia en bueno, está ahora mismo recuperando lo último que he hecho. Y si nos vamos a Recientemente Añadido, efectivamente vemos nuestra eh, referencia en el panel de detalles. Vamos a irnos eh, a... Eh, bueno, perdón, vale, vamos a irnos otra vez a eh, volver a la lista... Y vamos a exportarnos otra cualquiera, por ejemplo, esta de aquí, anotaciones a la psicocrítica, exportar a Mendeley, y como vemos otra vez, pues nos sale la ventana para la descarga. Bueno, esto es todo. Espero que os parezca interesante el tutorial. Un cordial saludo.